hola hola si esta es la primera vez que estás eh, pues visitando lo que es mi página virtual quiero comentarte que está fácil de navegar aquí lo que tienes que hacer es buscar en estas tres barritas que están aquí a este lado eh, la definición o el surtido de productos que tenemos para ofrecerte como por ejemplo si eliges cuidado de la piel te va a mostrar lo que son por edades de 14 30 40 50 años si estás buscando maquillaje también está dividido por secciones así que es fácil de manejar así que bueno vamos a escoger el día de hoy la sección de maquillaje y vamos a ir a la sección de los primers para las cejas aquí como puedes ver vas a encontrar muchísimos productos que puedes ir eh, pues descubriendo poco a poco viendo sus funciones eh, la descripción del producto cómo se utiliza y cuáles son los ingredientes que es muy importante conocer también tenemos la sección de bebés aquí vamos a encontrar el surtido completo de fragancias para bebé en tamaño grande en tamaño pequeño tenemos una gran variedad de lo que son los productos para niño para niña así como estás viendo en pantalla esta presentación es eh, pues en tu computadora, pero claro está, también puedes navegar desde tu celular. Sin embargo, si queremos cerrar esta sección, pues es fácil también. Así que lo que podemos hacer es eh, ir viendo cuáles son las funciones de esta página. Por ejemplo, las ofertas. En las ofertas vamos a encontrar... Eh, los mismos productos, pero con más accesorios y con más descuentos. Así que esta eh, oferta siempre, bueno, eh, observar que comienza del 16 eh, al 15 de febrero. Entonces, eh, pues vienen en una gran variedad. Aquí en esta sección de acá hay una flechita que puedes ir eh, moviendo hacia abajo para poder ver más ofertas si quieres ver las cremas que te encantan para el cuidado de la piel también aquí los vas a encontrar y está fácil de utilizar cada vez que quieras un producto lo que tienes que hacer es agregarlo a tu carrito eh, cuando lo agregas a tu carrito vas a recibir pues eh, esta eh, notificación, esta pestaña que ya ha sido agregado al carrito y está en esta bolsita. Entonces, bueno, vamos a continuar navegando por esta página. Ahora, si tú quieres comenzar tu propio negocio para vender y generar ingresos, entonces vas a visitar esta sección que dice Emprende con Cermat. Cuando te envían a esta sección, aquí vas a poder encontrar eh, esta pestaña que dice quiero emprender. Para nosotros quiero vender, ¿verdad? Entonces acá tenemos eh, varios kits. $49.95, un surtido del cuidado de la piel que incluye lo que son catálogo semestral, catálogo de oferta, la revista GOL, eh, tu plan de compensación, muestras y tu página web. También tenemos eh, la la elección de fragancias que puedes escoger eh, pues para bebé, para pues... Nosotras las mujeres y para eh, las personas que les encantan pues las fragancias neutrales, los unisex, ¿verdad? Así que acá también tiene libros, muestra su página web y pues también está muy pero muy deliciosas las fragancias. También tenemos el kit del cuidado de la piel, incluye crema de día, crema de noche, contorno de ojo, tu libro semestral, tu libro de ofertas, tu revista Gold, plan de compensación y tu página web. También tenemos otra opción. Todas estas opciones se ajustan a tu presupuesto. Aquí en esta sección, eh, esta eh, elección de 35 dólares va a permitir que tú elijas dos fragancias de las tres que estás viendo en pantalla. Así que si te interesan pues cualquiera de estos, solo le das clic acá donde dice configurar. Aquí te va a dar las instrucciones. Elige dos piezas entonces acá si tú quieres la de bobby vamos a elegir bobby verdad vamos a hacerle clic en el signo más luego si yo quiero caribe voy a hacerle clic en el signo más pero si yo quiero dos Bobis le doy clic acá y ya me quedan dos Bobbys. así que eh, el siguiente paso verdad es eh, seguir leyendo las instrucciones para eh, que podamos continuar y ya si todo está bien lo dejamos acá luego nos vamos a la bolsita de donde están los pedidos guardados y aquí nos da el total de productos que tenemos y aquí nos vamos a la sección de pagar una vez que vamos a pagar aquí dice que nos dan dos opciones que si quiero pues ser cliente preferido o si quiero ser emprendedor pero como ya elegí ser emprendedor simplemente le doy continuar y si le doy continuar aquí me da pues la opción de agregar el kit de 35 dólares pero como ya lo agregué vamos a darle continuar luego aquí vamos a poner el nombre el apellido sexo teléfono y pues aquí una vez que ya llenamos todo eso vamos a darle continuar y nos podrá permitir hacer el pago así que esa es la función de esta página para que tú puedas inscribirte por ti misma pero si tú quieres únicamente ser clienta tenemos otra opción tenemos lo que se llama cliente preferido. El cliente preferido es la persona que no quiere ser eh, vendedora o que no quiere estar eh, pues generar ningún ingreso a través de las ventas. Esto es un programa para las personas que solo quieren comprar con descuentos, quieren pagar menos. Y bueno, aquí esta sección es para consentir a los visitantes. Así que acá, ¿qué se les ofrece? Vamos a ver los detalles. Si usted solamente quiere ser un cliente preferido, usted va a gozar del 20% de descuento. Va a uh, únicamente cancelar o pagar 10 dólares, que es de la membresía anual que usted va pues, a, a disfrutar. verdad? Anual significa todo un año. Aquí usted va a poder recibir el kit así como lo está viendo. Recibe una cosmetiquera, recibe libro de ofertas, libro semestral muestrecitas de fragancias y del cuidado de la piel así que aquí está todo detallado entonces usted cuando va a agregarlo simplemente le da clic en agregar y aquí dice ha sido agregado tu kit al carrito entonces acá volvemos a lo mismo si usted ya está lista que solamente hacer esta eh, inscripción lo que tiene que hacer es ir al carrito revisar y bueno vamos a la sección de pagar así que qué les parece esta página de ser mal está fácil de utilizar está en español y está en inglés ustedes lo pueden pasar si aquí está en español y usted habla inglés lo puede pasar al inglés si no habla inglés lo puede pasar al español entonces acá si usted quiere volver a la sección donde están los productos simple y sencillamente usted le da clic en productos nos vamos a las fragancias si le interesan las fragancias y si nos vamos para eh, donde están las fragancias para damas usted elige y aquí lo trae derechito donde están todas las fragancias Vuelvo y les repito, si ustedes quieren aprovechar las ofertas, porque acá están viendo el precio regular, entonces váyanse a la sección de ofertas y ustedes van a poder ver muchísimos más ahorros, como por ejemplo acá esta fragancia de caballero dice eh, que es mío malicia trae de regalo unos calcetines un desodorante por 59 dólares solamente la fragancia de ella sola cuesta 56 dólares entonces como pueden ver aquí están llevando más por menos si elegimos el kiwi el kiwi cuesta 45 el solo sin embargo trae lo que es el desodorante trae una pulsera y trae su réplica del mismo perfume y trae su bolsa para el día San Valentín así que espero de que este video les haya servido para que ustedes conozcan cómo es la página de Serma y ustedes mismas puedan eh, inscribirse vuelvo y les repito si quieren inscribirse para vender ustedes le dan clic donde dice emprende con Serma. si quiere solamente inscribirse para ser cliente nada más con descuentos se va a ir a la sección de cliente preferido así que espero que me visiten y espero que compartan y le den like a este video. Gracias.